Bueno, Yo creo que mi mayor cagada es que a veces voy muy rápido con las cosas, eh, me acelero demasiado y al final entras como en un mecanismo en el que tienes que hacer las cosas muy rápidas porque estás haciendo multitask, etc. Y a veces he tenido que he mandado un correo que no debería haber mandado a alguien en concreto y al final pues eso muchas veces cuando estás dirigiendo un correo con una información que es más o menos confidencial y se la mandas a alguien que no se la tienes que mandar, pues al final siempre suceden problemas. ¿no? Pero bueno, al final de esas cosas aprende y siempre sirve para algo. Bueno, yo también un poco hablo de nuestra experiencia y de lo que creo que realmente nos sirve. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, pues sí que tenemos un producto que es muy visual, entonces lo que nosotros realmente utilizamos más nos funciona para comunicar lo que hacemos es pues, una red social que en este caso es YouTube. Nos viene muy bien, no únicamente para comunicar los productos que tenemos y cómo los desarrollamos, sino también para compartir con nuestros clientes ciertos vídeos y ciertas situaciones y desarrollos que hacemos con ellos para que al final también vayan viendo un poco lo que, lo que estamos ejecutando. Muchas, porque realmente al final esto no quiere decir que sea súper pro de estas marcas ni nada, pero quizás... Eh marcas que sí que en un momento determinado de tu vida pues, han conseguido dar con lo que ellos querían. ¿no? Pues, por ejemplo, hay muchas marcas relacionadas con el tema del deporte, ¿no? un poco toda esa parte del valor, la valentía, ¿no? el hazlo de Nike, siempre ha sido como un impulso, ¿no? quizás es una marca un poco agresiva en ese aspecto deportivo y siempre ha impulsado muchas veces, quizás algunas de las acciones que no únicamente están relacionadas con el deporte, pero que te animan con esa motivación. Y luego cosas también un poco inspiracionales, ¿no? Esto que no conste que soy pro de Apple, me gusta Apple para unas cosas, pero no me gusta para otras, eh, pero cómo han conseguido vender su smartphone, su iPhone, eh, de una manera diferente, ¿no? Como al final son capaces de transmitirte que hay algo más. Y no lo hacen directamente desde el producto, sino desde las situaciones que vives con el producto. Entonces, eso acompañado con una banda sonora, una serie de momentos únicos, unas tomas muy bonitas, eh, pues al final, conectan contigo y son capaces de decirte que en esas situaciones necesitas esa, ese producto en concreto. Bueno, pues básicamente eh, lo que nosotros decimos es como traer la ciencia ficción directamente al mundo real. ¿Por qué? Porque al final estas tecnologías lo que nos permiten es recrear lo que no existe en este mundo en el que tenemos, en este mundo o en un mundo digital. Entonces, por ejemplo, con la realidad aumentada, pues podemos coger esos elementos digitales y traerlos al mundo real, lo que nos permite crear eh, situaciones inimaginables y, sobre todo, que nos aporten información. En el caso de la realidad virtual, lo que nos permite es digitalizar un entorno totalmente eh, irreal o que sea real pero que lo estamos viendo en un mundo virtual, como si fuese Matrix, básicamente. Y luego la realidad mixta, que es un poco lo que comprende todo esto, es al final el mundo en el que conseguimos que el mundo real interactúe con el mundo virtual y el mundo virtual interactúe con el real. Así que realmente es un poco el futuro que, que nos espera. Mientras sea comedido y no demasiado agresivo, es realmente un poco los nuevos canales de comunicación. Yo creo que nos caracterizamos por ser tozudos y cabezones, que eso es lo que nos dice todo el mundo, que somos muy duros. Pero si fuésemos capaces de encauzar y dirigir toda esa tozudez a creérnoslo un poco más, a ser en según qué momentos un poco más marketingianos en ciertas cosas, pues seríamos capaces de realmente mostrar todo el valor que, que nosotros tenemos. Quizás es el último paso, de creérnoslo un poquito más y, y dar un poco el golpetazo que, que debemos dar. Suscríbete a ONIAD TV, haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros